Hola, soy Carlota de Oniad y voy a centrar el brutal like de hoy en torno a una pregunta muy sencilla. ¿Sabes cómo pulsar ese botón que genera el interés inmediatamente en todo tu público objetivo? Bien, redoble de tambores. Hoy te recomiendo a. Aula CM y su post sobre la psicología del consumidor a través de la pirámide de Maslow relacionado con las redes sociales. ¡Allá vamos! ¿Por qué recomiendo este post? Muy sencillo. En marketing, antes de volvernos locos estableciendo objetivos, determinando la estrategia a seguir o las acciones que vamos a implementar, deberíamos conocer cuáles son las necesidades de nuestros consumidores, de nuestro público objetivo. Lo que me gusta de este post es que relaciona la pirámide de Maslow con todas las necesidades del ser humano, con las redes sociales y con las necesidades más actuales. Por eso nos centramos en los básicos del marketing y de la psicología del consumidor con un enfoque muy actual. Así que ya sabéis.